La, la muerte de Urquiza sin duda provocó una, una convulsión y creería, eh, podría decir que más allá de este, la desaparición física de Urquiza el, eh, se produce un estado de anarquía de anarquía justamente por la, por la falta de liderazgo es decir, los liderazgos no se transfieren decir, queda López Jordán como, como el el sucesor de, del poder en la provincia, pero no contaba con el mismo liderazgo y además por la intervención de justamente de, del gobierno centralista de Buenos Aires a través de, de la presidencia de Sarmiento, que envía una intervención militar a la provincia de Entre Ríos este, para sofocar... Este, el levantamiento de López Jordán. En realidad, la intervención no es para sofocar el levantamiento, el levantamiento es posterior. El, la intervención es para evitar que López Jordán sea el gobernador de Entre Ríos, siendo que la legislatura lo había elegido para sucederlo a Urquiza, que había muerto en, en el ejercicio del cargo. Eh, pero eh, creo que la muerte de Urquiza fue el fin de una etapa, una etapa que ya... Este, estaba finalizando más allá de su desaparición física, esa etapa terminaba este, y, y, y la desaparición de Urquiza hizo que eh, no surgieran nuevos liderazgos hasta muchos años después ¿no? en la política entrerriana. Pero también eh, estamos en el en un proceso de cambio de las formas de hacer política este, no solo en la provincia de Entre Ríos sino en todo el país ahí empiezan a aparecer la conformación de partidos políticos distintos a lo que hasta ese momento eran las la, la, la formas partidarias ¿no?